En la clase de hoy vamos a estudiar los tipos y su organización en clases de tipo. Ya dijimos en la clase anterior que uno de, las, de los rasgos característicos de eh, Haskell es poseer un sistema de tipo seguro y que sirven fundamentalmente para Aumentar la confianza en las definiciones de las funciones. Es sí, si sí, la función se declara un tipo, Has que infiere el tipo de la función que ha definido y no coincide con el que se ha declarado, evidentemente eso lo que está detectando es un error antes de la ejecución del programa, simplemente en la fase de edición. Bien, pues vamos a empezar con los tipos. Y la primera pregunta sería que, ¿qué es un tipo? Pues un tipo no es más que una colección de valores relacionados con las operaciones que comparten. Y uno de los tipos más sencillos es el tipo de los boleanos. Los boleanos que van a tener dos valores. Se representa el tipo por bool, una Cuestión sintáctica de los tipos es que su nombre, el nombre de los tipos, empiezan por mayúsculas, en este caso por la B mayúscula, y el tipo de los booleanos tienen dos valores. El valor verdadero y el valor falso. Que un elemento sea de un tipo se representa como un elemento V. Sea del tipo T, se representa escribiendo en medio un par de puntos de doble punto es decir, en, con esta expresión estamos diciendo que v es un valor cuyo tipo este vamos a empezar a hacer cálculos con tipo y para ello vamos a irnos a la sesión a una sesión en Haskell y lo podemos ir viendo eh, vamos, probando dentro de hash que es lo que estamos diciendo veamos, cargo la sesión control c, control l y vamos a empezar a preguntar si yo le pregunto, ¿cuál es el tipo de verdad? pues me dice que verdad es de tipo bull veis aquí, lo que os decía lo de pertenece al tipo ¿Cuál es el tipo de falso? También me dice que es el tipo bool. Eh, ¿Cuál es el tipo de la expresión eh, do igual a... 1 más 1 pues me dice que esa expresión es una expresión aritmética pero su valor va a ser de tipo bolear bien también podemos preguntar sobre operaciones por ejemplo la negación que se representa por no ¿qué tipo tiene? Bueno, pues el tipo de la negación, lo está diciendo. La función negación tiene el tipo, es una función, aquí está la flecha de función, que coge como argumento un booleano y nos devuelve como argumento otro booleano. ¿Cuál es el tipo, por ejemplo, de la conjunción? Conjunción que es dos veces, la. pues el tipo de la conjunción es una función que coge dos argumentos: el primero es booleano y el segundo también es booleano, y lo que nos devuelve es un booleano. Y aquí me estoy adelantando a los acontecimientos, porque estoy hablando ya del tipo de funciones. Pero bueno, vamos ahí poco a poco. Ya hemos visto. Varios tipos también puede ser. ¿Cuál es el tipo? De la negación. De la negación de verdad. Nos bueno, dice que el tipo es boleano. Es sí, decir, la verdad es boleano la negación coge un boleano me devuelve otro boleano la negación de la negación como la negación es un boleano la negación pues me vuelve a dar otro boleano veis que Haskell tiene un mecanismo y nos va a calcular siempre el tipo de cualquier expresión todas las expresiones tienen un tipo definido y Haskell lo calcula bueno ¿cómo lo calcula? pues la regla que usa para calcular los tipos es la siguiente. Si f es una función cuyo tipo es a b, es decir, el argumento de f de tipo a y los valores son de tipo b, y e es una expresión de tipo a, entonces cuando se aplica la función f al elemento e, pues lo que me va a devolver es una expresión que es de tipo B. Bueno, y con eso pues se calculan todos los ejemplos que vimos anteriormente. Acabo de decir que los tipos es un sistema para la seguridad. ¿eh? Y se pueden dar errores de, de tipo. Vamos a ver el error y además también cómo se ve aquí. ¿Qué pasa? Si yo le pregunto cuál es el tipo, pero no el de la negación de Bull, sino el de la negación del número 5. Bien, ¿qué es lo que me devuelve Haskell? Pues lo que me devuelve es un mensaje de error. ¿Qué es lo que me está diciendo? Pues que en la expresión la negación de 5 hay un error. Y el error es, está en el primer argumento de la función negación, que es el 5. ¿Y qué es lo que me dice? Pues lo que me dice es que esperaba que el argumento fuese un booleano. Y lo que ha encontrado en número 5 es un número. Y no sabe que los boleanos... Eh, no sabe que los números... Esté en contenido en los booleanos. Si estuviese en contenido, lo hubiese hecho. Pero como no, me da un mensaje de error. Y si le doy a la tecla Q, desaparece el mensaje del error. Bien, eh, ese es el ejemplo que he puesto aquí. Bueno, si sí, eh, otro ejemplo por el estilo, ¿qué pasa si quiero sumar el número 1? Con, el num con la expresión falso se puede hacer una suma de un número con un boleano otra vez me dice que no que hay un error, que la expresión 1 más falso hay un error y otra vez lo mismo, el error es porque los números no eh, perdón, porque los boleanos no son números y no se pueden sumar bien bueno, ¿cuáles son las ventajas? Hombre, eh, que eh, como la verificación de los tipos se hace en la fase de compilación, entonces los errores salen muy pronto. Es decir, no hay que esperar ejecutar el programa unas pocas veces hasta que aparece el error. Por eso se dicen que son eh, lenguajes de tipo seguro y Haskell es un lenguaje de tipo seguro bien eso nos elimina un montón de errores, como por ejemplo el, que, el querer sumar un número con un booleano pero no nos los eliminan todos porque puede haber expresiones que nos da un tipo correcto, pero sin embargo, las expresiones no son correctas por ejemplo yo le puedo preguntar ¿Cuál es el tipo, yo qué sé, de 23 dividido por 0? ¿Qué tipo va a tener esta expresión? Bueno, pues me dice que es un número decimal. Si le digo cuál es el, le pregunto, ¿cuál es el tipo de 23 con la división entera? ¿Eh? pues me dice que un número entero. Mirad que aquí lo que me estoy diciendo. Si a pertenece es un tipo de los enteros, puede ser, o los enteros pequeños o grandes, ya lo sé. Bueno, veremos más adelante los de los enteros. Pero, aunque esa expresión tenga un tipo reconocible, calculable, si yo le pregunto cuánto vale 23 dividido por 0, bueno, pues me da un error porque... No puede dividir por cero, es decir, que los tipos detectan muchos posibles errores, pero no todos. Bien, aquí también tenéis otro error. Si les pregunto cuánto es el tipo, vamos a hacerlo aquí. Por hacer la sesión, porque depende también de la versión de hash que estemos usando, pues va a decir un mensaje de error u otro. ¿Cuál es el tipo de uno...? Más falso. Bueno, otra vez nos da el mensaje de error. ¿Por qué? Porque no puedes sumar números con booleanos. Bien. Lo quito. Bien. <coughs> ya hemos visto un tipo: el de los booleanos y cómo. Se le pregunta a jaque sobre el tipo de una expresión y ahora vamos a ver cómo están construidos los tipos. Y para ver cómo están construidos vamos a empezar con los tipos básicos. El primero de los tipos básicos es el que acabamos de ver, el tipo de los booleanos, que tiene dos valores. El valor verdadero y falso. ¿Cuáles son otro tipo? Eh... <coughs> A ver. Si le preguntáis ¿Cuál es? Le preguntáis en lugar de tipo Información sobre Bull Pues nos va a decir que tiene Dos valores El verdadero y el falso Bueno eh, Todo lo que está por aquí, Toda esta información Al final bueno, Ya la iremos viendo poco a poco lo que significa. ¿Cuál es otro de los tipos? Pues otro de los tipos son caracteres. Eh, por ejemplo, si yo le pregunto a Jaque cuál es el tipo del carácter A, mira que el carácter se escribe entre comillas, pues me dice que A es de tipo carácter. Y lo mismo me da que lo escriba con A minúscula que con A mayúscula. Estos son los caracteres. ¿Cuál es otro tipo? El tipo de las cadenas. En fin, aquí si sí escribo cuál es el tipo del carácter ABC, me va a dar un error porque un carácter tiene que ser un único carácter. Bien, y... En lugar de los caracteres, si quiero escribir ABC y que no me dé error, lo que se usa son cadenas. ¿Cuál es el tipo de la cadena ABC? La diferencia, los caracteres comillas simples, las cadenas comillas doble. Mirad que una cadena me lo está escribiendo como una lista de caracteres. Bueno, aunque venga más adelante. ¿Eso qué quiere decir? Si yo he escrito la cadena... En realidad, esta es una lista de caracteres. Esto es la lista que tiene el carácter A, el carácter B y el carácter C. Esta lista que tiene estos tres caracteres, si le digo que quién es, pues a aquí me escribe la cadena ABC. Es más, si le pregunto la lista cuyos elementos son los caracteres A, B y C es igual que la cadena ABC, pues me vuelve verdadero. Por eso, cuando le pregunto por el tipo de la cadena ABC, ha hecho esta transformación, la cadena ABC la ha transformado en esta lista de caracteres y por eso me está diciendo que es del tipo carácter. De todas formas, eh, también le puedo preguntar, ¿es verdad que la cadena ABC es del tipo cadena? Pues me da que sí, me da no, la cadena ABC y eso significa que sí. Hombre, si lo hubiese preguntado en lugar de ABC por, yo qué sé, eh, eh, vamos a ponerlo bien, por ser uno de los ejemplos que hemos visto. ¿Es verdad que True es del tipo cadena? Bueno, pues me dice que no. ¿Por qué? Porque el tipo de True es un boleano y los boleanos no, no son cadena. ¿Vale? Bueno, ya hemos visto boleanos, caracteres, cadena. Y todos son el tipos elemental. Bien, llegamos a los enteros. Vamos a ver, aquí me voy a parar un poco, porque de los enteros tenemos dos tipos, los enteros pequeños y los enteros grandes. ¿Por qué? Hombre, depende de la implementación. Eh, la, eh, los enteros pequeños suelen ser según su implementación, más eficiente, los enteros grandes lo es menos, pero pueden escribir con enteros de precisión arbitraria. Bien, pero para ver la diferencia, vamos a ver, vamos a volver a uno de los ejemplos que hemos estado viendo en los temas anteriores. Me voy a la sesión, clase 3, y aquí voy a definir una función que ya hemos usado. Factorial de n. n es el producto... El, la definición, el producto de todos los números desde el 1 hasta el n. Esta definición ya la hemos visto varias veces. Eh, lo evalúo. Control C, control L. Eh, ya la tengo aquí y ahora puedo calcular factorial de 3. Ese es 1 por 2 por 3 y 6. Factorial de 4, pues 6 por 4 es 24. ¿Veis que no hay problema? Bien, si yo le, calculo, le pregunto cuál es el tipo, uno puede decir, bueno, esta función coge un número entero y devuelve un número entero. Bueno, pues le voy a poner el tipo. El tipo que acabo de decir. Factorial. Va a coger como argumento un número entero y me va a devolver un número entero. Si cargo la función. Y vuelvo a calcular el factorial de, 20, de 4. Bueno, pues no, pues no hay problema. Me ha dicho que sí, que, que es 24. ¿Pero qué pasa si en lugar del factorial de 24 le digo que me calcule, yo qué sé, el factorial de 100? 0, ¿Qué ha pasado ahí. ¿Y el factorial de 200? 0. ¿Y el factorial de 20? Bueno, ese está bien. El factor, vamos, bien. No es un disparate como en los casos anteriores, factorial de 30. Uf, esto es un disparate, me ha dado un número negativo. ¿Qué pasa? Bueno, ¿qué dije antes? Porque además, digo, pues la hemos liado. ¿Lo he liado porque. Bueno, por ir poniendo las funciones. ¿eh? A esta le voy a poner número 2, la segunda definición. La primera la voy a dejar sin tipo. En la primera no le digo el tipo. Entonces, cuando hago el factorial de 30 con la segunda, que es la que he puesto ahí, me sale un disparate, un número negativo el factorial de 30 con la primera sin decirle el tipo Bueno, es pues un número razonable ¿qué es lo que está pasando? bueno a ver, aquí ya os dije que había dos tipos de enteros enteros pequeños, enteros grandes vamos a hacer una tercera definición también con tipo eh, lo mismo que la segunda Le voy a poner que es la tercera definición. Pero en lugar de usar números enteros pequeños, le voy a decir que son enteros grandes. Y la voy a calcular. Cuando lo haga con la tercera, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a ser el resultado? Como la primera, que es un resultado correcto, como la segunda, que es un resultado incorrecto. ¿Veis que me da un resultado correcto? ¿Por qué? Pues está trabajando con números enteros grandes. Bien, ¿y qué es eso de enteros pequeños y enteros grandes? Pues eso depende del ordenador. Vamos, depende del si el ordenador es de 32 bits o de 64 bits. Este es de 64 y vamos a calcular un número grande. Por ejemplo, 2 elevado... A 63 menos 1. Pero les voy a decir que ese es un número entero pequeño. Quiero que el resultado, que me calcule, lo que le estoy diciendo ahí, calcula 2 elevado a 63 menos 1, sabiendo que el resultado tiene que ser un número entero pequeño. Bueno, lo calcula, bueno, y, y más o menos no lo creemos, Ahora lo mismo sin el menos 1. Pues tendría que salir eh, ese número terminado en 8. Pues no sale negativo. ¿Por qué? Porque el máximo número, porque como el orden de 64 bits, el máximo número entero que calcula es 2 elevado a 63 menos 1. Bien. Y si en lugar de hacer esa operación, 2 elevado a 63 con enteros pequeños, lo hago con enteros grandes, veis que ahora sí está, sí lo ha hecho de manera correcta. ¿Vale? Bueno, una vez, ¿vale? y las cotas, aunque los apuntes lo tenéis, estos son los números en un ordenador de 32 bits, pues vas a ir desde menos 2 elevado a 31 a 2 elevado a 31 menos 1. Pero si el ordenador es 64, de 64, donde pone 31, hay que poner 63. Y los de precisión arbitraria, pues no hay. Ahora aquí nos quedaría todavía una duda. Hemos hecho con enteros pequeños, es decir, estamos con números chicos, con enteros grandes, y en la primera que no le pusimos nada. Entonces, si le pregunto a Jaque, ¿vale? ¿Y cuál es el tipo de la primera definición? Bueno, si le pregunto el tipo, me está diciendo. Vamos, es una función que va a coger un elemento de un tipo A y me va a devolver el tipo A, ¿vale? Pero el tipo A, que? Pues tiene que ser un número enumerado, pero no especifica el tipo de número. Es más, fijarse, no especifica el, el tipo de número. Luego, ¿qué es lo que pasa? Pues que si yo le intento calcular con la segunda, ¿cuál es el factorial de 2,5? Vamos a poner 2,4. ¿Cuál es el factorial con pues la segunda definición del 2,4? Lo hacemos y me da un error. ¿Por qué? ¿Qué error me da? Hombre, porque es que hay un conflicto, porque el argumento es un número decimal y lo que estaba esperando es un entero. Y el problema es el 2,4. La tercera le pasa lo mismo. Con la tercera dice... Estaba esperando un número entero y lo que ha recibido es el 2,4, que es un número decimal. Así que tampoco. Y con la primera. Si hago con la primera en la que no le he dicho el tipo, y ja que piensa que es este tipo. Hombre, el 2,4 sí es verdad que es un número. Y enumerable que, bueno, pues hay uno, el siguiente, el siguiente. Es para hacer la definición con. Esta cadena de números. Bueno, si le pregunto el factorial de 2 con 4, me sale 2. El factorial, yo qué sé, de 3 con 4, 6. Pero 6 es el factorial de... El factorial de 4 con 4, 24. ¿Está claro qué es lo que está haciendo? El factorial de 4 con 6, 120. ¿Qué es lo que está haciendo? 120 es el factorial de 5, evidentemente. Vamos a ver. Aquí, ¿qué es lo que estamos diciendo? Como es un número, si yo le digo que me escriba la lista de números desde el 1 al eh, 3,4, ¿qué es lo que me escribe? El 1, el 2 y el 3, decimales, pero hasta el 3,4, si le digo que me lo escriba hasta el 3,6, pues es eh, hasta el entero más próximo al, al 3,6. El entero más próximo al 3,6 es 4. Y eso no es lo que yo quería. Por tanto, eh, conviene restringirlo porque este tipo de errores, ya está. Entonces, de las tres definiciones, normalmente la que vamos a escribir, la tercera, que es trabajar... Con entero grande. Y lo mismo que hemos dicho de los enteros pasa con los decimales. Hay dos decimales. Hay decimales de precisión simple y de precisión doble. Que son float y doble. Vamos a ver. Si yo quiero hacer eh, la raíz de 2. Sería SQRT2. Me sale ese número. Pero lo puedo decir que calcule la raíz de 2 y que el resultado sea un decimal pequeño. Y por defecto, veis que solo, tiene, eh, solo ha llegado hasta el 5. Tiene 2, 4, 6, 7 cifras decimales. Si le digo que sea doble, veis que la precisión es mucho mayor y me ha dado mucho más cifras decimales. Consejo, siempre, siempre es conveniente trabajar en el caso de los decimales con doble. En los enteros depende, porque eh, yo qué sé, si estoy trabajando con las notas de un examen, pues ahí no tiene sentido los enteros grandes, porque... Porque nadie va a sacar más de un 2 elevado a 63, es decir, como máximo va a llegar a un 10. Entonces, ¿para qué voy a decir enteros grandes? ¿Vale? Bien, pues esos son los tipos elementales. Los repasos. boleanos, caracteres, cadenas, enteros pequeños grandes, decimales pequeños grandes. Y ahora empezamos a ver los tipos compuestos. Primera forma de tipo lista. Por ejemplo, una lista de booleanos. ¿Cómo se escribe una lista de, el tipo de una lista de booleanos? Pues el tipo de los elementos booleanos. Y para decir que es una lista, pues se escribe entre corchetes. Por supuesto que una lista puede tener cualquier número de elementos. Vamos a irlo viendo en hack. Si yo le pregunto cuál es el tipo el tipo de... yo qué sé... 2... Eh, bueno, lo que había escrito antes. Verdad... Eh, falso. Pues me va a decir... que es una lista de booleanos. Pero si en lugar de tener dos tiene... le voy a poner otro verdad. ¿Vale? Eh, siempre... tipo... Bol, lista de booleanos... Independiente del número que tenga. Pero, ¿y si aquí le pongo, yo qué sé, aquí le pongo el carácter A? ¿Qué creéis que va a decir? ¿Cuál es el tipo de esa lista? Pues dice, el primero es boleano, el segundo es boleano y el tercero es carácter. ¿Qué tipo tiene? Error. ¿Por qué? Porque todos los elementos de una lista tienen que ser del mismo tipo. Y aquí hay de tipo boleano y de tipo carácter. Entonces, no... Es una lista homogénea y por eso se ha producido el mensaje de error. Bien. La longitud es variable. En fin. Eh, y pueden haber tipos compuestos. Es decir, yo puedo decir cuál es el tipo de la lista que tiene un elemento true false. El segundo elemento es... True. El tercer elemento es la lista vacía. Venga, Vamos a ponerlo así. Bueno, es una lista. Aquí lo tenemos. Es una lista. Son los corchetes externos. Pero los elementos de qué tipo son. Los elementos son de listas de booleano. ¿Qué pasaría en este ejemplo? Es decir, Aquí le quito este corchete. ¿Qué esperáis que dé ahora el tipo de esta expresión? Pues me va a dar un problema, un error, porque el primero de qué tipo es, lista de booleano. El segundo de qué tipo es, segundo elemento, booleano. Y no pueden haber elementos de tipos distintos dentro de una lista. Luego aquí se ha producido otro mensaje de error. Así que lo quito y fuera. Cuando lo que quiero es mezclar elementos de tipos distintos, voy a ir a la expresión anterior. Voy a quitar este, voy a dejar solo estos dos. Bueno, eh, le voy a poner aquí el que antes me dio también un problema. Mirad, ¿qué tipo tiene esta expresión? Me falta cambiar el primer paréntesis. ¿Esta expresión qué tiene? Pues tiene tres elementos. El primero, mirad, es... El primero, ¿qué tipo tiene? Lista de boleano. Este de aquí, lista de boleano. El segundo elemento, true, que es El tercer elemento, que es el carácter A. Veis que hay tres elementos, pero ahora sí, tienen tipos distintos. Entonces, en una tupla se pueden agrupar elementos de tipos distintos. Esa es una ventaja sobre las listas. Pero, ¿cuál es el inconveniente? Que el número de elementos es fijo. Mirad que si le añado otro más, el tipo cambia. Es decir, ahora pongo, yo qué sé, el tipo uh, ABC. ¿Veis? Ahora tiene, es una tupla con cuatro elementos. En cambio, en una lista, simplemente era lista porque todos los elementos eran del mismo tipo. ¿Vale? Bien, seguimos componiendo. Vamos a ver ahora el tipo de las funciones. Ya vimos un tipo que era el tipo de la negación. S. es una función, el símbolo de función es la flechita, que coge un, un boleano y me devuelve un boleano. Otro que vimos, el tipo de la conjunción. Coge dos boleanos y devuelve un boleano. Bien, eh, vamos a ver. Eh, eh, pongo este ejemplo... A ver. Voy a importar No, no, no, no me. leí. Eh, bueno. Sí me dijo. Voy a importar una librería data.char, la librería de los caracteres. Y voy a coger una función de esa librería, es dígito. Es verdad que es un dígito. Eh, ¿el carácter 5? Sí. ¿Es un dígito el carácter 6? No. Bueno, en fin, esto de lo de importar una librería lo veremos con mucho más detalle posteriormente. Pero es que como en, la, en los apuntes usaba la función es dígito, para usarla hay que cargar la librería. Bien, y usaba esa función porque ¿cuál es el tipo de esa función? ¿Cuál es el tipo de la función es dígito? Vamos a preguntarlo. Le decimos acá a Haskell que calcule cuál es el tipo de la función es dígito. Bueno, es eh, una función. Veis que en el ejemplo de la negación los dos, tanto el argumento como el valor, eran del mismo tipo. Pues esta no. Esta es una función que coge como argumento un carácter. Y me va a devolver un booleano. Y el booleano va a ser verdadero si el carácter representa un dígito y falso si el carácter no representa un dígito. Bien, ese es el ejemplo que tenéis aquí. Y el de eh, funciones con múltiples argumentos, bueno, pues vamos a ver un ejemplo de definición de una función con dos argumentos. Control C, vengo al fichero, Control X, B y voy a definir la función suma, suma de X y, mirad, he usado los pares, suma de X va a coger un par de elementos y me va a dar el resultado de la suma, lo cargo en la definición y le voy a calcular cuánto es la suma de 2 y 3. Pues la suma de 2 y 3, 5. Pues ya vemos que se puede definir. En cambio, ya había visto antes que otra forma de hacerlo era con un argumento al lado de otro. Pero, en fin, no voy a ir adelantándome. Otra función, aquí hemos visto que se pueden poner varios argumentos. Quien dice 2 puede hacer una función. Una función con tres argumentos, sí. Puede poner como tupla el número de elementos que quiera. Y ahora una función que lo que quiero es que me devuelva un número variable de argumentos. Quiero una función, la voy a coger, vengo aquí, y una función que va a ser de 0 a a. Es decir, ¿esta función qué hace? Pues lo que coge como argumento n, que va a ser? n va a ser un número entero. Pero el resultado no va a ser un número, sino va a ser una lista de números. ¿Cuánto? Ah, depende del n, porque va a ser la lista de todos los números de 0 a n. Entonces, si digo de 0 a 3, ¿qué me va a dar? Pues los números, ¿eh? he escrito la definición, no la había cargado y por eso me da el error. La cargo... Vengo aquí de 0 a 3. 0, 1, 2, 3. De 0 a 5. Pues me da la lista de 0 a 20. Para que... bueno, pues me todos los números del 0 a 20. ¿Veis que el número de elementos de, eh, de la lista del resultado pues un número variable? <coughs> Bien. Dos comentarios. Primero, no es obligatorio escribir no es obligatorio escribir el tipo de la función, pero sí es conveniente. ¿Por qué? Porque de esa forma estamos haciendo dos cosas. Primero, le estamos diciendo al compilador qué tipo debe de tener. Si el tipo que declaramos no coincide con el tipo que infiere, o no está incluido dentro de los tipos que infiere el compilador, nos va a dar un error. Es decir, no sigas escribiendo porque esto ya está mal. Y segundo, ¿por qué es conveniente? Porque, esto es, no es, porque también sirve como documentación. Alguien que vea la definición de una función, al ver el tipo de los argumentos y el tipo de los resultados, pues se hace ya una idea de qué puede hacer esa función. Bien, en esto de la función, y esta es interesante, voy a ir a. a bueno, abro otro, control L y 1 M. Mirad, en la parte de la eh, documentación, eh, hay un. Ya les dije que teníamos aquí los manuales, pero hay un sistema de ayuda que conviene habituarse a. Pronto. Aquí tenéis buscadores y uno de los buscadores de funciones es ogre. A ver, lo pincho y lo voy a poner más grande porque la letra está muy chica. Yo puedo buscar funciones, por ejemplo, hemos estado diciendo la función negación. Y la función negación, ¿eh? aquí me dice, la función negación es una función que va a ir de los booleanos en los booleanos. Si le pincháis aquí, bueno, la negación es el bole eh, va a negar un booleano. Pero es más, la búsqueda también la podría haber hecho en lugar, digo, no me acuerdo cómo se llama, pero yo quiero funciones que coja como argumento un booleano y me devuelva como valor, un booleano Le digo que lo busque. Y ya, bueno, que estaba en lo mismo. Este es el resultado. Voy a cambiar la búsqueda. Digo, yo quiero funciones que coja un boleano, otro booleano y que el resultado sea un boleano. Bueno, está trabajando y me dice la conjunción, la disyunción, en fin, eh, si le dais aquí, bueno, eh, el and, ta, ta, ta, ta, bueno, aquí está la definición. Ya veis que el tipo me está sirviendo hasta para buscar cosas. Por ejemplo, yo digo, yo quiero una función. A ver qué es lo que va a hacer con esta búsqueda. Que coja una lista de entero y me devuelva un entero. Bueno, y me dice una función en la longitud. ¿Por qué? Porque la longitud coge una lista de elementos del tipo que sea y me devuelve un entero. ¿Vale? Bueno, y mira que la es en general, ¿por qué? En fin, ya me estoy otra vez adelantando. Si digo, no, pero los enteros son grandes. Dice, ¿vale? La longitud también sirve para enteros grandes. Bueno, ya iremos viendo esos detalles. La siguiente cuestión que vamos a estudiar es que la suma la he definido con un argumento. Pero hay otra forma de definirlo que es la que casi siempre vamos a utilizar. Lo voy a poner aquí. Le voy a llamar suma prima. Mirad, ¿en qué se diferencia de la anterior? Bueno, pues que esta coge un, una función voy a escribir sin el paréntesis igual que hemos dicho ¿qué es lo que está diciendo? pues esto coge dos argumentos y me va a devolver el primero es el x el segundo el y y me va a devolver la suma a ver control c, control l cargo la definición me vengo aquí y pongo suma con la segunda definición del 2 y el 3 veis que Ahora ya no tengo que escribir porque los paréntesis ni las comas. En la primera definición tenía que escribir, en la primera definición, suma el primero y el segundo, pero los elementos entre paréntesis. ¿Vale? Bueno, ¿y qué es lo que he dicho? Bueno, pues que esto es como haber definido todas las funciones y van a ser en realidad funciones de un argumento. Esa es lo, la idea buena. Y es lo mismo que definir una función que vaya de un argumento en un argumento. Pero, a ver, ¿esto tiene sentido? Vamos ahí por partes. Yo lo cargo. Vengo aquí y le pregunto a Jake, ¿Cuál es el tipo de la suma? ¿Cuál es el tipo de la suma? Dice, muy bien. El tipo de la suma coge un entero... Otro entero y me devuelve un entero. En fin, mirad que aunque yo en la definición he puesto estos paréntesis, cuando Haskell devuelve el tipo, ha quitado los paréntesis. ¿Por qué? Porque hay un convenio que en las funciones se asocia de derecha a izquierda. Los paréntesis se van poniendo de derecha a izquierda. Pero bueno, ¿qué pasaría si le pregunto por el tipo de suma 2? Es decir, le pregunto, ¿cuál es el tipo de suma 2 solo le doy el primer argumento no el segundo si solo le doy el primer argumento entonces, ¿qué tipo tiene? le he dado que el primer argumento es un entero luego el valor, que va a ser? el valor es una función de entero en entero eso es lo que me está devolviendo aquí y si le pregunto ¿quién es el tipo de suma 2, 3? ya le he dado los dos argumentos pero mirad que el tipo suma 2, 3, lo hago aquí, la función suma 2 aplicado al 3, ¿qué me va a dar? Suma 2 aplicado al 3 me va a dar un entero. Que es lo mismo que escribirlo de esta forma. Suma. Lo no quito los paréntesis. Suma de 2, 3. ¿Cuál es el tipo de la suma de 2, 3? Es un entero. Veis, suma 2. Pues la función suma 2 solo tiene el primer argumento y así, bueno, pues podemos escribir simplemente funciones que me va a estar devolviendo eh, parte. Eh, quien dice 2, dice 3. Por ejemplo, está aquí, control-c, vamos a llamar multiplica, que multiplica lo que va a ser Multiplicar tres elementos. Mirad que coge tres elementos. Eh, primera cuestión. La voy a cargar. Me vengo a la sesión. Le pregunto cuál es el tipo de multiplicar. Eh, se me ha olvidado la T. ¿Cuál es el tipo de multiplica Y me dice que su tipo es este veis otra vez que no está escribiendo los paréntesis ¿por qué? porque la asociación es de izquierda a derecha si hubiese querido cambiar la asociación entonces sí tendría que poner paréntesis estos son innecesarios, se pueden quitar pero vamos a ir haciendo por partes si yo le digo multiplica yo qué sé, 2 por 3 por 5 pues 2 por 3, 6 por 5, 30 no hay problema. ¿Cuál es el tipo de multiplica? ¿Cuál es el tipo de multiplica 2 por 3 por 5? Me dice un número entero. Vale, pero vamos a ir haciéndolo parte por parte. ¿Quién es el tipo de multiplica 2? Si le digo el tipo de multiplica 2, solo le he dado. El primer argumento, con lo que el resultado es una función que tiene dos argumentos. Es decir, que lo que me tiene que dar es esta expresión, pero sin paréntesis porque no son necesarios. Efectivamente, eso es lo que me da. Y si le digo el tipo de multiplica 2 y 3, ahora ya le he dado dos argumentos. O, oh, si queréis, voy a irlo haciendo más despacio. Multiplicador, ya sabemos que ese tipo, si le doy el entero, entonces, ¿qué va a quedar? Le doy el primer argumento, luego me va a devolver una función que tiene, que coge un entero y me devuelve un entero. Y multiplica 2, 3, que es una función que va de los enteros en los enteros. Si le digo que aplique esa función, al número 5, es decir, le digo, bueno, el entero este es el número 5, el resultado que va a ser 5. ¿Y cuánto vale esa expresión? Bueno, esa expresión es 30. Entonces, fijarse, convene. Por defecto, las funciones de asocian de derecha a izquierda, las flechas de derecha a izquierda, pero las operaciones. Es en un sentido contrario, porque si quito todos estos paréntesis, esto es lo mismo que multiplica 2, multiplica 3, multiplica 5. Pero ahora, en las operaciones, ¿cómo se están poniendo los paréntesis? Los paréntesis los estamos escribiendo de izquierda a derecha. Ese doble convenio, la flecha de derecha a izquierda y las y la aplicaciones de izquierda a derecha lo que nos permite es reducir muchísimo el, los paréntesis y por eso es por lo que se ha adoptado ese convenio en jaque. Bueno, este es el comentario que hemos estado viendo. Aquí las aplicaciones parciales. Y voy a ver este otro ejemplo. A ver. Ya vimos que... Aquí tenía la definición de suma. Mirad que... Se puede poner en cualquier lado la definición. Voy a definir la función siguiente. Le voy a llamar bueno, le llama sucesor. La función sucesor. La función sucesor está llamando a la suma con el primer argumento 1. Es decir, lo que va a ser, coge una función, coge un elemento y lo que va a ser sumarle 1. Luego, cuando yo le diga quién es el siguiente del 5, pues me va a dar el 6. ¿Cómo lo ha hecho? Porque lo que ha hecho es esto, eh, suma prima 1, porque esto es la definición del siguiente aplicado a 5, o si queréis sin paréntesis, suma 1 y 5 ¿Vale? Esa es una ventaja de haberlo definido con... Eh, Múltiples argumentos en lugar de una tupla de argumentos. Bien, estos es son los dos convenios que os dije y estos dos convenios lo que hacen es poder reducir. Es decir que la flecha, cuando yo escribo en el, en el tipo de una función esto, que lo va a interpretar de esta forma, asociando de izquierda a derecha. Y cuando escribo una aplicación de una función, pues entonces... Van a ir de izquierda a derecha. Bueno, y en caso de duda, por el paréntesis, pero bueno, es preferible acostumbrarse a este convenio que nos va a permitir eliminar una gran cantidad de argumentos. De paréntesis, perdón. Bien, cuando yo le pregunté aquí, fijarse que el tipo de la longitud. Es un tipo sobrecargado, bueno, polimórfico, de cualquier... A representa cualquier tipo, una lista de cualquier tipo, al calcular la longitud me va a dar un entero. Bien, aquí si lo pregunto, eh, ya está aquí en... Si lo preguntáis el tipo de la longitud, es decir, a Ogle efectivamente me lo da, si se lo preguntáis a a Haskell en la versión actual de Haskell eh, es todavía algo más general lo voy a poner por si a alguien eh, le aparece cuando ejecute pero no me voy a meter mucho en detalle si yo le pregunto a Haskell cuál es el tipo de la función longitud me da algo un poco más extraño me dice es eh, TA, pero TA que pues T es un tipo plegable. Vamos a ver. Las listas son plegables. Entonces, un caso particular es si A es una lista de elementos de, elemento de tipo A, la longitud va a ser un entero. Pero no solo las listas, hay muchos más objetos que también son plegables. Por ejemplo, más adelante veremos los árboles y todos los tipos plegables la longitud está definida para cualquier tipo plegable. Bueno, eso es un paréntesis, pero pensar mejor que la longitud es de este tipo. Y me da un entero pequeño. ¿Por qué el entero han decidido poner entero pequeño? O sea, han decidido poner enteros pequeños. ¿Por qué? Porque normalmente estoy trabajando con listas pequeñas. Eh, pocas listas van a tener. Más de 2 elevado a 63 elementos. Normalmente no lo tiene. Pero si lo queremos, hay una segunda función. En fin, lo he hecho en Google. Que se llama función longitud genérica. Bueno, esta es la función longitud. Y la función genérica. Ahora, ¿qué es? Bueno, pues es una función. Que coge. Una lista. De elementos de A. Y me va a devolver la longitud. Pero la longitud, que es? Un número puede ser tanto pequeño como grande. Depende. ¿De acuerdo? Así que este está generalizado y es un tipo sobrecargado. El lista está sobrecargado. Pues puede ser, lo único que puede ser, puede ser cualquiera, pero cualquier número. Puede ser entero, pequeño, entero, grande. Da igual. Bueno. <coughs> eh, eh, la longitud eh, polimórfica ¿y qué significa? Pues lo mismo puedo calcular la longitud de una lista de números que la longitud de una cadena que la longitud de una lista de dos funciones bueno, y esta no es la única función polimórfica hay también la función primero si venís aquí y le preguntáis a Ogle ¿quién es? todo esto lo podéis preguntar por aquí ¿Quién es la función primero? Pues aquí lo tenéis. Es una función polimórfica. ¿Por qué? Porque va a coger una tupla formada por dos elementos. El primero es de tipo A y el segundo de tipo B. Y me va a dar el primer elemento. Pero el primer elemento de qué tipo es? De tipo A. Eh, si vais aquí... Bueno, pues tenéis al lado de uno, aparecen siempre parecidos, extrae el primer elemento y igual que se extrae el primero, el segundo. Pero el tipo de segundo, ¿qué es? Coge una tupla de tipo A y B y cómo va a devolver el segundo, el valor va a ser el segundo elemento, luego el tipo de valor es ¿eh? de tipo B. Bueno, pues aquí lo tenéis, el primero, el segundo... Y ahora la función que me va a devolver el primer elemento de una lista. Como la lista es arbitraria, es una lista de elementos de A y me va a devolver A. Si la lista es una lista de números, me va a devolver un número. Si la lista es una lista de caracteres, me devuelve un carácter. Otra de las funciones que hemos visto, coger los n primeros elementos. Esto es lo hemos visto en una clase anterior. Coger los primeros. Los tres primeros elementos. Entonces, ¿de qué tipo es el primer argumento? Un entero. ¿De qué tipo es el segundo elemento? Una lista, pero la lista puede ser lista de números, lista de caracteres, es ¿eh? una lista. Y va a coger los tres primeros elementos. ¿Qué es lo que me va a devolver como resultado? Una lista. ¿Y de qué tipo son los elementos de la lista del resultado? De lo mismo, del mismo tipo que los de los argumentos. La siguiente función es una función que aparece por primera vez. Vamos a poner un ejemplo. Si yo le digo, en pareja, la lista, yo que sé, la lista, 3, 2, 5, con la cadena eh, A, B, C ¿Qué es lo que hace? Pues lo que hace el primer elemento va a crear una lista de pares el primer elemento de la primera con el primer elemento de la segunda ya dijimos que la lista era una lista de caracteres el segundo de la primera con el segundo de la segunda y así bueno ¿Qué pasaría si bueno, pregunta del millón Pues estoy en lo de los tipos Después vuelvo a lo de la función. ¿Cuál es el tipo de esta expresión? Vamos a preguntar el tipo. Pues el tipo va a ser... En fin, no sabe el tipo de número. Voy a poner... Eh, voy a cambiar el ejemplo. Aquí, para que se vea más claro, voy a poner verdadero, falso y verdadero bien, pues es un, una lista el tipo va a ser una lista y cada elemento de la lista que es un par el primer elemento del par es un boleano y el segundo elemento del par es un carácter bien, y por seguir con el ejemplo antes decía bueno y qué pasa si aquí esta lista es más chica solo es 3-2, empareja 2, con el emparejalo con ABC mirad ¿qué es lo que se observa? pues que empareja y cuando una de las listas queda vacía se acabó, ya no sigue emparejando bueno si la primera eh, vacía bueno, pues me va a dar la lista vacía porque no hay nada que empareja. es decir, va emparejando mmm, elemento a elemento de la primera y de la segunda hasta que una de las dos se acaba. Lo mismo de la que se acabe primero la primera que la segunda. Bien, pues eso es lo que hace la función zip y y el tipo. Vamos a preguntarle aquí el tipo de la función zip. ¿Veis qué tipo tiene? Coge una lista de elementos de tipo A. El segundo argumento, una lista de elementos de tipo B, y el resultado que es una lista de pares, donde el primer elemento de cada par es de tipo A y el segundo elemento de cada par es de tipo B. ¿Vale? Es una función polignófica que depende de dos variables, A y B son variables de tipo. Bien, <coughs> seguimos. Otra función polimórfica. A ver, esta función puede parecer un poco inútil, porque si yo le digo, ¿quién es la identidad de 7? 7. ¿Quién es la identidad de verdadero? ¿Quién es la identidad de A? Bueno, la eh, identidad. Y no. Eh, identidad. ¿Quién es la identidad de A? A. Ah, bueno, pues... La identidad es el mismo, es la función idéntica. Eh, ¿Qué tipo tiene la función idéntica? Pues coge un tipo cualquiera, A, ah, y devuelve A. Pero no solo el tipo, sino el valor. Coge, ya está. Uno puede decir, bueno, pues vaya función. Bueno, eh, habéis pensado si el cero es útil o inútil. Es muy útil, ¿no? Sin el cero, el cero es el elemento neutro del producto. Y dice, hombre, pero el cero no es nada. Bueno, es el elemento neutro del producto y, por tanto, tiene muchas aplicaciones. Eh, la id, la id también es el elemento neutro, es eh, el elemento neutro de la composición de funciones. Eso ya lo veremos cuando pasemos a definir a nivel de funciones. Bueno. De momento era por ser una función polimórfica. Y ahora, aparte de las funciones polimórficas, lo que tenemos son funciones sobrecargadas. Vamos a ver si queda claro la diferencia entre polimórfica y sobrecargada. Vamos. Si yo le pregunto cuál es el tipo de la suma, de la función sum, que recordad, la función zoom lo que hacía era coger una lista de números, por ejemplo, 3, 2, 5, y sumarlo. ¿Qué tipo tiene? Si le pregunto a Haskell, otra vez, mirad que esto lo ha generalizado. ¿Por qué? Porque no solo lo está haciendo para listas, sino también es una doble generalización, lo está haciendo para cualquier tipo plegable. T es un tipo plegable y A es un número. Dice, si cojo una lista de números de tipo eh, perdón, eh, si cojo en particular, puede ser una lista, una un árbol de elementos de tipo A, la suma que me va a dar A. Ah, Esto es demasiado general. Le podría preguntar, ¿es verdad que la suma coge una lista de entero y me devuelve un entero. Bueno, pues me dice que sí, que la suma tiene ese tipo. Si le preguntamos a o, al buscador, en lugar de preguntarle, le pregunto cuál es el tipo de... bueno que me dé información de Zoom. Bueno, también me da el mismo la diferencia... ...lo tenéis aquí... ...que eh, tiene que ser un tipo... ...pero también tenéis esta otra... ...que está en la vieja definición que lo que me está diciendo. La suma coge una lista de elementos de tipo A, donde, y aquí está lo de la sobrecarga, este es el contexto, el contexto es que A tiene que ser un número. Mirad la diferencia, bueno, me vengo mejor de aquí, mirad la diferencia entre la flecha simple, que es la de la función, y la flecha doble, que es la de los contextos. Aquí lo que estoy diciendo es que tiene que ser un número ya veremos lo de las clases, viene después pero eso qué es lo que me permite pues que la función lo mismo me sirve para sumar números enteros que para sumar números decimales y hay más tipos sobrecargados es decir, si le pregunto ¿y cuál es el tipo de la función suma? el tipo de la función suma me dice coge un elemento a, que tiene que ser un número, aquí es donde está el contexto, la parte que está a la izquierda de a, dice si a, a, supongamos que a es un número, entonces la función suma que coge el primer argumento un número, el segundo argumento un número y el tercero un número. ¿De qué tipo de número? Del tipo que sea el argumento, es decir, puedo sumar números enteros, Puedo sumar números decimales, lo que no puedo es mezclar enteros con decimales. Bien. Eh, ¿Y el producto? Pues lo mismo. El producto igual. Eh, ¿Os acordáis también la concatenación? Ya que estoy con el tipo sobrecargado, la concatenación. ¿Qué tipo tendrá la concatenación? Con dos listas, aquí no hay sobrecarga. Y el menor, ¿qué tipo tiene el menor? Vamos a ver. Ahora, ¿el menor qué es lo que es? El menor también tiene, está sobrecargado. ¿Por qué? Porque va a coger, lo que me está diciendo, sea a un tipo en el que hay definida una relación de obra. Eso es lo que me está diciendo el contexto. El contexto es la parte que está a la izquierda de la doble flecha. Entonces, en ese caso, coge el primer argumento un elemento de ese tipo, el segundo también, y me va a dar el resultado un booleano. ¿De acuerdo? Bien. Eh, bueno, aquí tenéis más, el valor absoluto, el opuesto. Eh, mira, este también es interesante porque no lo había... Probaba antes. ¿Quién es el, el inverso de 45? Menos 45. ¿Cuál es el tipo de la función inversa? Opuesto, mejor dicho. Pues coge un número del tipo que quiera y me va a devolver un número del mismo tipo. ¿De acuerdo? Eh, otro que tampoco había escrito. El valor absoluto. ¿Cuál es el valor absoluto? Yo qué sé, de menos 7,5. Pues va a ser 7,5. ¿Cuál es el tipo de la función valor absoluto? Pues coge un número del que sea y me va a devolver el mismo número. Bueno, otra que aparece ahí. El signo. ¿Quién es el signo? de menos 7,5 es el menos 1 ¿quién es el signo el signo de menos 7 menos 1 ¿quién es el signo de, del 7? 1 ¿quién es el signo de 0? es decir que la función signo es menos 1 si es negativo 0 si es 0 1 si es positivo Bien, ¿y cuál es su tipo? ¿Cuál es el tipo de la función signo? Pues la función signo va a coger, otra vez veis que está sobrecargado, un número de qué tipo. Lo mismo me da que sea entero que decimales, hemos estado viendo. Coge un número y el resultado que va a ser, un número del mismo tipo. Bien, bueno, y los números... También tienen tipo. Si yo le pregunto, ¿cuál es el tipo del 5? Pues, en principio no lo sabe. Sabe que es un número. Pero, ¿es un número entero o es un número decimal? Y si le pregunto, ¿cuál es el tipo del 5,2? Mirad, me está diciendo que es un número decimal. Pero dentro de los decimales, ¿qué pueden ser? Decimal puede ser eh, eh, decimal de poca precisión, de mucha precisión, en fin, racional, puede ser distinto. Es más, eh, si yo le pregunto, ¿el 5 es verdad que es un número entero, pequeño? Dice, sí, el 5 es verdad que puede ser, lo puedo ver como un número entero grande, sí, ¿por qué? Porque en ese momento todavía no lo ha precisado. Es más, le puedo decir, el 5 es un número decimal. Pues también lo ve como un número decimal y tiene el 5.0. ¿De acuerdo? Así que los, tipos, los números también están sobrecargados. Bien, y todo esto que nos están apareciendo aquí, lo de los NUM, OR que nos apareció antes, todo esto son clases de tipo. Y vamos a ver y con eso terminamos el tema las clases cuáles son las clases básicas algunas ya las hemos visto hemos visto la clase de or la clase de or que son los que se pueden comparar pero vamos a a verlo dentro de si yo le pregunto dime información sobre or sobre la clase or vamos a ver ¿Qué información nos da aquí? Bueno, nos ha dado mucha porque han salido más de una ventana, me dice. La clase OR, que es aquí, or a, es una clase que contiene, Piensa que esto es el símbolo de inclusión, a la clase del EQA. EQA que son los tipos que tienen, igualdad. después vamos a dar un paso, y tiene que tener una serie de funciones. ¿Qué funciones tiene que tener? Por supuesto, tiene que tener menor, menor igual, mayor, mayor igual, y mirad que todas esas operaciones, de cada esas operaciones, me está dando, indicando el tipo correspondiente. Además, hay una función, compara, no me voy a meter mucho en eso, que dado dos números me va a decir si son iguales o mayores. Bueno, no me voy a meter ya que estoy metido no os dejo con la duda. ¿Qué es lo que hace la función compara? Si le digo compara el 2 con el 3. Eh, y me da LT. ¿Eso qué me está diciendo? Que el 2 es menor que 3. Si le digo compara... compara el... vaya. El 5 con el 3 que es lo que me da GT que es mayor que y si le digo compara el 3 con el 3 me da es decir, me va a decir si es menor, mayor o igual ¿cuál es el tipo? ¿cuál es el tipo? y ahora le digo que me diga qué tipo es pues el tipo ordering mira que este es el que aparecía aquí Ordening. Pero como es la primera vez, uno dice, bueno, ¿y qué es eso de Ordening? Dame información del tipo Ordening. Bien. Y me dice que, no lo vamos a ver en detalle, pero me dice que el tipo Ordening, igual que antes el booleano tenía dos, pues tiene tres elementos, el menor, el igual y el mayor. Y la relación evidentemente si tengo el compara puedo definir el menor si tengo el menor puedo definir el menor igual ¿eso qué es lo que quiere decir? que para definir todas estas funciones en realidad basta o bien definir la función compara o definir el menor igual una vez que tengo el menor igual el menor que es menor y no igual eh, y a partir de ahí pues todo y es más, también en la clase de los órdenes, pues también está el máximo y el mínimo, ¿vale? Bueno, esto por lo que son las funciones, después veremos lo del nos hemos ido al orden, imperfecto y después, si seguimos viendo nos está diciendo un montón de detalles, nos está diciendo por ejemplo, esta línea de aquí, ¿qué me está diciendo aquí? Pues lo que me está diciendo, lo de instancia es que la clase de los boleanos, perdón, el tipo de los boleanos pertenece a la clase de lo, a la clase or. También los caracteres pertenecen y eso, hombre, eso de qué pertenece, eh, si hemos dicho que todo lo eh, que pertenece, entonces se podrán comparar. Si yo le pregunto, ¿quién es el máximo? de verdadero y falso porque si está con si pertenece yo puedo utilizar el máximo ¿y quién es el máximo? el máximo es verdadero y falso es verdadero y si eso es así si yo le pregunto ¿es verdad que el falso es menor que el verdadero? es verdad ¿Es verdad que el falso es menor que el falso? Falso. Es decir, que la clase de los boleanos, como hemos dicho antes, se puede hacer y ya está. Pero no solo eso, sino también, fijarse aquí en esta línea, que hombre, los números enteros que, sean, que se puedan ordenar, eso estaba claro, eh, los enteros. Pero los caracteres también. Y si yo le pregunto, ¿quién es el máximo de el carácter A y el carácter C? Pues C. ¿Y cuál es el orden? El lexicográfico. ¿Quién es el máximo entre la A mayúscula y la C? Pues está también la C. ¿De acuerdo? Así que... <coughs> y también está... Eh, aunque ahí no le están las cadenas, así que también podría eh, hacer comparaciones con cadenas. Pero todo esto es la clase OR, las clases de los tipos ordenados. Pero vamos a dar un paso para atrás, porque aquí nos ha dicho que la clase de los que se pueden comparar está contenido en los que tienen igualdad. Vamos a preguntar ahora que nos dé información. Preguntarle las que información sobre la clase eco. Pues bueno, mirad que nos da también mucha información. Dice: La clase eco tiene que tener, la clase Q tiene dos operaciones: igual y no igual. El igual que hace, pues coge dos elementos y me va a devolver un boleano. Este mensaje lo de minimales es que basta definir una. Si tengo el igual puedo definir el no igual y si tengo el no igual puedo definir el igual. Y después operaciones que son las Mirad, por supuesto, los boleanos están, los caracteres, los decimales pequeños y grandes, los enteros. Y también, antes no lo comenté, si A, E se pueden comparar por igualdad una lista de A también. ¿Por qué? Porque va a comparar el primero igual al primero, el segundo igual al segundo, en fin. Y así podemos hacer comparaciones de listas. Pues ya hemos visto la clase Q, que tiene estas funciones, la clase OR, que habíamos visto antes, y hay algunas otras clases como la clase show. Mira, esta clase, si yo le digo... Muestra el número 325. ¿Qué es lo que hace? Pues lo que me va a devolver la cadena correspondiente al 325. Si le pregunto cuál es el tipo de la función show, me va a decir que coge un argumento a y me va a devolver una cadena. Pero ese a es de lo que se pueden escribir. Es decir, esto de aquí es de lo que se pueden escribir. Y si le pregunto información sobre la clase show que me dice? pues que esa clase tiene bueno, tiene más funciones, una en particular que tiene show y por supuesto se pueden escribir los booleanos, los caracteres, los enteros que si ya tiene, se pueden escribir eh, ya antes también pasó y no lo dije, ¿quién es algo que no está en el tipo EQ. Ya hemos visto que boleanos, caracteres, cadenas, enteros pequeños, grandes. También las listas y las tuplas. ¿Quién es lo que no está dentro del tipo EQ? Es decir, vamos a hacer la pregunta más concreta. Yo le pregunto, vamos a coger la función coseno. El coseno de 3 es igual al coseno de, yo qué sé, vamos a poner de 1 más 2. Me dice que sí. Si le pregunto, ¿el 3 es igual a 1 más 2? Me dice que sí. ¿Por qué? Porque son números los, los cantos. Pero y si ahora me quedo con esto, ¿el coseno es lo mismo que el coseno? La función coseno ¿Es lo mismo que la función coseno? Ya tenemos un problema. ¿Por qué? Porque las funciones yo no puedo comparar. Las funciones no se pueden comparar por igualdad porque hay infinitos valores. La función coseno con infinitos valores. Entonces, ¿cómo voy a saber si son iguales o oh, peor? ¿La función coseno es lo mismo que la función seno? No, hombre. Uno podría decir, hombre, pues coge unos pocos. Sí, pero unos pocos me puedes decir para no ser igual, pero para ser igual no lo sabría nunca. ¿De acuerdo? Así que la función, las funciones no están contenidas en q las funciones tampoco están contenidas en O, porque si no están en Q, ¿no? Y tampoco se pueden mostrar. Es decir, si yo le digo, muéstrame la función coseno, pues tampoco porque... Porque las funciones no se pueden escribir. No se puede transformar en una cadena, como voy a transformar en una cadena. Como mucho podría transformar el nombre de la función, pero no es lo que quiero. Bien, esa es la función mostrar. Y todos los tipos simples lo tiene, booleano, todo lo que hemos visto, tal tal ta, ta, Y los compuestos listas y duplas y no lo tiene la función. Ya veis que está transformando y siempre es ponerlo entre comillas. Y al contrario, es decir, vamos a ver este ejemplo. Yo le digo, escribe la cadena correspondiente al número 325. Vale, pero ¿y si quiero la función inversa? Pues la función inversa sería leer. Le digo, venga, lee el 325. ¿Qué es lo que espero que haga? Pues si es la operación el leer es la operación inversa del mostrar, me tendría que dar el número 325. Pero no eso es lo que me va a dar, me va a dar un error. ¿Y cómo se descifra este error? Bueno, es un error que aparece, pero es que no sabe analizarlo. Dice, la función real no sabe analizar. Dice, esa es una cadena, pero esa cadena yo no sé qué representa. Entonces, Vamos a hacer el cálculo, pero dándole ayuda. Dice, lee esa cadena y como Hacker no es capaz de determinar el tipo del valor, decir, esta cadena va a ser un número entero. Y léela, pero esa cadena, su valor va a ser un número entero. No hay problema, me devuelve el 325. Pero si yo le hubiese dicho que la cadena iba a ser un número decimal, También lo lee, pero ahora no es 325, es 325,0, porque lo está leyendo como número decimal. Tenéis que tener cuidado que siempre al leer, si Haskell no es capaz de determinar el valor, hay que decírselo. Normalmente lo determina. <coughs> eh, bueno. Eso de normalmente lo determina, en fin, eh, vamos a ver. Si yo digo X es el número 23 y además sé que es un número entero. ¿De acuerdo? Aquí estoy definiendo X como el número 23, que es un número entero. Y ahora, si le pregunto quién es el tipo de X, me dice que es entero. Y si ahora hago esta expresión, ¿qué creéis que va a pasar? Si le digo... X más le pues Es el mismo ejemplo, 325. Le he bien escrito. 102. ¿Qué hay que esperar? Que sea capaz de determinar el tipo del valor o no. Me da el 348. Vale. Pero si en lugar de el X pongo el 23. ¿Qué va a pasar? Me va a dar también 348. No hay ningún problema. Pero si no le pongo nada, no puede. ¿Por qué aquí sí ha podido? Hombre, porque como sabe que el número es un número entero, aquí va a ser de tipo número, eh, como es un número entero, pues y la suma tiene que ser del mismo número, y el primero ya los es, eh, pues esto al final tiene que ser, eh, el resultado de leer la cadena 325 tiene que ser también un número. Bien, aquí está, y ya llegamos a los números. Vamos a ver, hay una clase que es la clase de todos los números, en fin, volvemos aquí. Es la que nos hemos encontrado preguntando cuál es el tipo de la suma. El tipo de la suma, aquí nos aparece que es la clase NUM. ¿Y qué es esa clase? Vamos a preguntarle a Haskell que nos dé información de la clase NUM. Aquí en lugar de los dos puntos, puestos puesto punto y coma, información de la clase NU. Bueno, ¿qué información me da? Dice, la clase NU tiene que tener una operación suma, con el símbolo de suma, que coge dos, dos números y devuelve un número. Lo mismo la recta, el producto, el opuesto, el valor absoluto y el signo. Y esta función, que lo que va a hacer es transformar un número en entero. Bueno, ¿Y quiénes están dentro de esta clase? Pues dentro de esta clase están los enteros pequeños, los decimales y los dobles. Bien. Por tanto, eh, en fin, aquí lo he puesto en los apuntes. Tiene que tener a la fuerza estas operaciones y tiene esta clase. Bien. Dentro de las clases de los números hay una clase que es, una subclase, que es la de los números enteros. Voy a preguntar integral. Integral es una clase que tiene eh, estas operaciones. Integral tiene que tener el cociente. Y el resto, la división y el módulo. Y también la función cociente, resto y división, módulo. Bueno, mirad. ¿Qué es lo que significa que tiene el cociente? Pues que si yo hago el cociente entre 7 y 3, me da 2, el resto entre 7 y 3 es 1, y el cociente y el resto, si digo, ¿quién es el cociente y el resto de 7 entre 3? Lo mismo me da escribirlo en prefijo con la comilla inversa, en infijo o en prefijo con el nombre. Pues esto me va a dar, el cociente y el resto me va a dar un par. ¿Quiénes son? Pues el primero es el cociente, el 2 y el 1 y el resto. Y lo que me está diciendo aquí que tanto los enteros pequeños como los enteros grandes están dentro de la clase, pertenecen a la clase de los integrales. Esa es nuestra primer clase, la de los tipos enteros. Y tiene estos dos métodos. Divide, bueno, división y el módulo y el cociente y el resto. Pero hay otra clase que es la clase de los decimales. Voy a preguntar información de la clase fraccional. Mirad, mirad que ahora la división que tiene es la división decimal. Si ahora le pregunto cuánto es 7 entre tres, es 2, 3, es 2,3333, dos periódicos. Y también el recíproco, ¿quién es el inverso? yo que sé, de 5, 0,2, y también para transformar. Y dentro de la clase de los decimales, pues tenemos los decimales pequeños y los decimales dobles. Así que tenemos los números, dentro de los números están los enteros, los enteros a vez tiene dos, pequeños y grandes. Los fraccionarios que tiene a sube dos, pequeños y grandes. Bueno, y con esto terminamos el tema. Al final tenéis la bibliografía y como siempre dentro de la bibliografía, os lo que os recomiendo es que leáis el capítulo 3 del libro de Hilton. Bueno, pues con eso termina la clase de hoy.